Preguntándole uno a Diógenes de Sínope de dónde era, este respondió, ciudadano del mundo. ¿Qué es lo que quedó de la ciudadanía? El concepto de ciudadanía nace a la par que la democracia en la Atenas del siglo V a.C. como una forma de relación del individuo con su comunidad y sus instituciones políticas presidida por la implicación en la gestión de lo que es común. La ciudadanía se deriva de un estatus jurídico que dota, en términos de igualdad a quien lo posee, de un conjunto de derechos y obligaciones que concretan cuáles son los deberes de la comunidad y sus instituciones hacia la ciudadanía y viceversa. En el siglo XX, Marshall identifica a la ciudadanía... ...con la conquista progresiva de los derechos civiles, políticos y sociales... ...que respectivamente garantizan las libertades individuales... ...intervenir y decidir en la gestión pública... ...y los servicios del estado del bienestar. La ciudadanía implica también poder sentirse integrado en una comunidad... ...que posee una identidad específica en la que nos reconocemos. Hemos de distinguir aquí dos aspectos. Una cosa es pertenecer legalmente a una comunidad y otra es llegar a sentirse identificado con ella. La pertenencia depende de los criterios legales que definen a quién se le otorga el estatus de ciudadanía. El sentirse identificado con ella depende de que sintamos como nuestros una serie de rasgos nacionales o culturales que son los que dotan a esa comunidad de una cierta conciencia de grupo y de la cohesión social necesaria, siendo además el fundamento de los sentimientos de afecto y lealtad hacia ella. Por último, la dimensión más puramente política de la ciudadanía es la participación a través de las instituciones y de las diversas asociaciones de la sociedad civil. Esta participación se concreta en la discusión de los asuntos que afectan a la comunidad, en la definición de los proyectos que se han de llevar a cabo, en la gestión de lo público y en el control de la acción de los políticos. La participación muestra, como ya indicamos, la importancia que en la ciudadanía tiene la implicación en la gestión de lo que es común, más aún en una sociedad que es cada vez más compleja y en la que los grandes poderes económicos parecen escapar de todo control cívico o institucional. Intentaré analizar algunos de los retos a los que se enfrenta la idea de ciudadanía en la actualidad, ocupándome sucesivamente de los tres ámbitos que acabo de señalar. La ciudadanía, como estatus jurídico y fundamento del conjunto de derechos y obligaciones de quien forma parte de una comunidad, ha estado vinculada al lugar de nacimiento, la residencia o los diferentes requisitos legales establecidos por cada Estado. Pero desde la perspectiva de un mundo globalizado, ¿con qué argumento podemos negar los derechos fundamentales a ningún ser humano? Las personas obligadas a migrar a causa de la necesidad económica o de asilo, de las guerras o del cambio climático, quedan en el más absoluto desamparo al negárseles sus derechos más básicos. ¿Hasta qué punto podemos seguir siendo indiferentes ante la exclusión, la persecución y la muerte en las travesías de los migrantes y refugiados? ¿No debería de ser la ciudadanía un estatus jurídico universal, independiente del mero hecho accidental de que hayamos nacido en uno u otro territorio? Estas migraciones no son nuevas, se llevan produciendo desde el principio de la historia, pero con la globalización se han acelerado y como resultado tenemos sociedades en las que conviven diversas identidades culturales. La negación o la desigualdad en los derechos, junto a los intentos de asimilación que quieren hacer renunciar a los que vienen de fuera a sus identidades de origen, hacen imposible que éstos puedan llegar a sentirse integrados e identificados con la sociedad de acogida. Se puede y se debe exigir el respeto al marco democrático establecido y a unos valores interculturales consensuados, pero hemos de atender, respetar y articular la diversidad de identidades nacionales, culturales y las de los grupos que tradicionalmente han estado discriminados. ¿Qué sentido tiene tratar de imponer identidades esencialistas y excluyentes? ¿Cuál es el precio a pagar en términos de falta de integración, cohesión y paz social? Por último, ¿en qué medida es posible la participación efectiva de la ciudadanía en la gestión de lo que es común? ¿Hay en las instituciones o en los partidos políticos una voluntad real de crear los instrumentos que puedan hacerla posible? En un marco en el que interactúan agentes que van de lo local hasta lo global, la toma de decisiones requiere cada vez de conocimientos más especializados. Ante la complejidad de los problemas, se proponen soluciones inmediatas y simplistas promovidas desde los gabinetes de comunicación de los gobiernos y de los partidos que son evaluadas sólo en términos de rentabilidad electoral. En un contexto de campaña electoral continua, de agitación y desinformación, es fácil que la ciudadanía, cansada, se inhiba y todo quede en manos de los grupos de poder e influencia sin que haya control democrático efectivo. Negar los derechos a los demás es empezar a retroceder en el camino de los derechos que creemos ya conquistados. Aferrarse a una identidad esencialista y tratar de imponerla a los demás Genera exclusión y destruye la cohesión social. Pensar que no tenemos responsabilidad alguna en las políticas que se llevan a cabo es someternos voluntariamente a la tiranía.